que llegó la Alianza País con el PRM a nivel de la provincia de Guante. Así que hoy se estarán dando detalles a las 10 de la mañana en el local de Alianza País, aquí en San Francisco de Macorís. Así que vamos a esperar para hacer nuestros comentarios en qué consiste ¿verdad? este acuerdo que fue, que fue o que será anunciado más bien en el día de hoy a las 10 de la mañana. ¿Qué bueno. te parece Sergio antonio? Romero Pérez, no lo quieren quedar fuera, o no, no se quieren quedar fuera, ¿verdad? Por cualquier es, cosa que pase. Es parte de, de los movimientos que se hacen previo a, a, a al día de las elecciones, donde eh, los partidos comienzan a hacer sus amarras y sus ajustes. ya no hay partido que tiene una, con ideología, sino partido con deseo de llegar al poder. Las ideologías impedían que. Y, la, y los modos de pensar políticos impedían que los partidos se unieran porque eh, tenían diferencias de, desde mucho, desde mucho puntos de vista político pero el, desde que el, que el PRD detrona al partido reformista en el 79 de ahí en adelante eh, la, las campañas se hacen no para eh, emitir cada partido su criterio y su forma de hacer política, sino eh, se nos enseñó sí. y, y, y pasamos con buena nota cuando el PLD cogió el poder, de que lo importante es el poder, lo importante es llegar a las a la, al, al, al palacio, a la Delgado con, con México, porque si tú te fijas, el PLD era un partido hasta que llegó al poder, desde que dicho, llegó al poder dicho, dicho de otra manera, sí. Dicho de otra manera, los intereses personales y claro, claro han arropado claro. lo que una vez se pudo llamar ideología política que tenían los partidos políticos. O sea, que de, ya los intereses, de, que, de, todos de, intereses claro. que Entonces, vamos a esperar, ¿verdad? ¿En qué, de, se que el, el deseo tanto de poder es tan grande que el partido eh, de la liberación dominicana que tenía antes del, 96, sí. antes del 98... Eh, uno de las de los pensamientos políticos que eh, de mayor de mejor conciencia política que había en este, en este país y, y que todo aquel que se sentía en mal le decían los intelectuales, tú recuerdas que, que era un partido de que de, de, de, de, era de gente que, que de una manera u otra eh, tenía una preparación académica, bueno lo demostraron porque cuando llegaron al poder supieron hacer qué hacer, eh, supieron qué hacer y es eh, vamos, vamos. todo lo que la historia que hemos visto de su, de su pertenencia y su cambio, de su modo de vida, de su gran avance en el en, el, en su economía y su presencia como, como ciudadano dominicano. Y que ya no, los partidos simplemente se han convertido en un partido, partido minoritario, un partido mayoritario si, simplemente estar si en algo, el poder. Si en algo estamos claros, es en eso serio, aquí no hay No, no de, no, de ideología, es ideología de Pensamiento intereses. político, de que ciudadanía, pueblo, eh, nada de eso, patria, nada de eso. Lo, sí. importante, es, a, la, la, lo importante es que tú tengas una oficina en la delgado con México. Vamos a esperar lo que van a anunciar en ese acuerdo. Mientras tanto, se de otro tema que en la próxima solo de hecho ya se está debatiendo y es la, la recomendación que hiciera la Comisión de Alto Nivel en el día de ayer martes, eh, con esa en, por, reunión ampliada que se llevó a cabo en el Palacio Nacional con el Presidente de la República, comisión esta de asesor de, asesor de salud del Poder Ejecutivo, que es el doctor sí, va, Alejandro Páez. Este, bueno, la, de, la comisión recomendó al Presidente de la República eh, una nueva extensión de emergencia, del periodo de emergencia en la República Dominicana. Esto va a ser un tema de en la en las últimas horas de mucho debate, porque claro. de hecho ya la oposición había advertido que no va a ceder ante otra petición del Poder Ejecutivo de una nueva extensión. Por eso lo hace, por eso lo hace el, el por eso lo hace el ministro de Salud Pública, porque el ministro de Salud Pública lo hace en, eh, porque es la voz autorizada en este, en esta pandemia pero con bajo la bajo qué dirección lo hace. Porque todo el tiempo lo pidió y, en, y lo pidió el, el, el presidente y no había problema. Entonces, ¿por qué lo pide el, el, el, el, el ministro de Salud Pública en este momento? Porque eh, para así no se ve, no vean los partidos políticos que es una petición del Estado y del presidente. Espérate. Y, y además de eso, se te fijan. Ahora hay que hacerle caso al, al ministro de salud. Cuando el ministro de salud nadie le hizo caso desde la presidencia cuando pedía... Y, no no, y, no y, sé, y, lo está pidiendo, y, y, serio, quien lo está pidiendo en este momento es el asesor médico del Poder Ejecutivo, que es el doctor Amado Alejandro Báez, quien es que coordina esa parte, la, la comisión de alto nivel en Sí, asesoría, pero, pero porque porque, del, porque ellos? Ejecutivo. Porque ellos no lo pidieron antes y ellos son los encargados de eso. ¿Por qué lo pedía el presidente y lo perdía no, su vocero? No, no, no, pero acuérdate que esta es una comisión de ajá, alto nivel donde se, acúmen, donde se reúnen, donde se reúnen, y ahí cada quien Pero sus visto, y esa esa comisión, en esa comisión esa comisión, los médicos y los encargados de los ministros los encargados de la salud, que tienen que ver con la salud pedían nueva apertura, pedían muchísimas cosas y nadie sí, le lo oía. Que, lo que te quiero decir es que, lo que la, la situación ahora no es si, se, si lo pide el ministro, si lo pide el Poder Ejecutivo, si lo pide el, el, el, el asesor, del, del médico del sí, Poder Ejecutivo. ¿En qué es, no, es que Es un alma de doble, doble filo. Entonces, no, o sea, lo que te quiero decir ahora es que el conflicto viene en que la oposición que lo ha hecho, que yo creo que se ha opuesto, por pues, todo en el tiempo de la, del pedimento que se ha hecho, en todos los lo pedimentos que se ha hecho, ahora viene que la oposición de hecho había advertido que no iba a ceder ante la petición del Poder Ejecutivo a otra extensión del periodo de emergencia. Ahora vamos a ver si la oposición al final va a ceder o no ante esta situación porque realmente estamos en medio de una situación que no todo es gloria. Realmente estamos, se, ha, se ha abierto, ha habido una apertura gradual donde el mismo, eh, las mismas autoridades han violentado eso que ya habían establecido. Por ejemplo, creo que a partir del 3 de junio que se tenía previsto ya pasar a una segunda fase si las condiciones estaban dadas sin embargo, en el día de anterior de autoriza la apertura de la plaza donde se aglomera mucha gente violentando ellos mismos las medidas que habían tomado o sea, quiero decir que ahora vienen esas fricciones entonces vamos a esperar si la oposición mira, va a ceder ante esta petición mira yo te voy a decir la verdad si, si no existieran los políticos aquí y, lo, y, la, y, la, y el y el estado no sea fuese sido más ciudadano y no, si no y no fuese tan político como el estado 100% yo diría que aquí deberíamos estar en ese estado mucho más tiempo no solo no solamente 15 días como piden güey. deberíamos estar así hasta hasta agosto para poder eso eh, y eh, tratar de, de, de eliminar esta pandemia pero los criterios que se emiten normalmente ahí no son criterios de salud son criterios político y financiero Víctor eso es lo que pasa que una cosa me conviene y una cosa no me conviene entonces yo juego con ese con ese con ese con ese ajedrez que es un ajedrez político donde el ciudadano ni la salud importa es que no le importa no le importa no no importa manejo político, político y financiero ahora. Y de, y de la otra, uno se opone por joder y otro, se, y otro lo hace para su beneficio. Otro para lo hace su de, beneficio de, y así lo, sí, sí, sí, lo porque, la, porque la oposición no va no a estar de acuerdo, porque entonces le permite al Estado, como para el Poder Ejecutivo, seguir manejando la situación como la ha estado haciendo y el Poder Ejecutivo va a seguir insistiendo para que la oposición, que es la que está llamada a tomar la decisión, porque son ellos los que tienen mayoría, Sergio, de que esa decisión eh, se apruebe o no. Mi pregunta es. Vamos a ver, señor Romero, hoy, miércoles, de los, eh, a manera de, de cuestionamiento, ¿hasta dónde va a ceder la oposición ante esta petición que tiene hasta hoy el presidente para hacer la solicitud? Yo creo que el presidente, yo creo que el presidente y el consejo van a ganar. Van a ganar. ¿Va? Van, van, a, van a conseguir. ¿Tú crees que la oposición va a ceder ante esa petición? Sí, sí, la oposición va a ceder. Porque la, la oposición solamente, eh, aunque emita en un periódico su oposición, si en, el, si en el Senado o en la Cámara de Diputados se aprueba, hay un problema. Dime. ¿ah? La mayoría sigue siendo mayoría, Víctor. Bueno, lo que te quiero decir es que, fíjate que con mucho tiempo de antelación, la oposición ha advertido que no iba a ceder. Más sin embargo, reitero, en los van tres periodos de emergencia, ¿verdad? Detención de emergencia. ¿Verdad que sí? Van tres periodos. Claro. En todos esos, de alguna manera, la oposición se ha sea opuesto. ¿Por qué? Porque no ha cedido a la cantidad que ha solicitado el Poder Ejecutivo. Más sin embargo, al final, ceden. Por muchas razones, ¿verdad? Porque se ven en la obligación porque tampoco le beneficia mucho oponerse por la situación Pinto, que está viviendo. Es un juego tan político. Y, y, en, y en verdad la, la oposición tiene razón en todos los sentidos porque la, la oposición le está dando alma a, a su a su contrario para, para que luche contra él lo está armando ¿cuántas ¿cuánta veces tú ¿cuánta cada 15 días Trump está pidiendo 15 días 15 días, deme 15 días en los Estados Unidos oh, o... O que le cualquiera de sus presidentes. Pero la oposición es lo que ha cedido ante estas tres peticiones? Todo el tiempo. Y, y que, no y qué bueno. Ahora bien, le, ¿por qué se ¿Le está sacando a la oposición beneficio a esta situación? Es una no, pregunta No, real. Eh, no, no. Cede porque que no tiene mayoría en ninguno de los, en los dos, en ninguna de no, las dos Claro, cámaras. No. sí, la oposición tiene mayoría, claro que sí, eso diciendo. Eso pasa porque la Cámara de Diputados se pone de acuerdo a la oposición. y Si Pero, la oposición no quiere, no pasa. Claro que sí. Mira, la miren, mayoría, señores. Claro. Miren, ¿sí? recuerden que la gran mayoría ¿sí? de esos diputados son, lo primero es que bien, mm. vuelven a través, vienen al, vienen. vienen eh, como quien dice eh, se van a, a ¿cómo se llama esto? Eh, a repostular lo primero lo segundo que es otra cosa o el sea, no, que tiene mayor, que pero, tiene mayor eh, la oposición tiene mayoría eso, eso, claro. eh, sí, pero esos diputados señores ¿desde cuándo usted ha visto que han tomado medidas los diputados a favor de la, de, de, de la gran mayoría? Tenemos, tenemos 20 años en eso, no, el que no conoce la cámara es porque no quiere. ¿Mm? Porque es que, yo, es, que, es, que, es que es así, Víctor. Víctor, el, el poder es un problema y de estar en el poder y mantenerse en el poder es una adicción. Y aquí, aquí nadie va a ceder poder, nadie va a ceder poder. Aquí los poderes obligatoriamente deben arrebatarse no por la vía violencia vía violencia como pensarían sino arrebatarse a, a, a como del lugar, usted no, usted no puede no, no, no hay forma de que lo otro le tienda eh, flores y una sábana para que usted camine por ella hacia el poder eso no es verdad eso no es verdad e ahí lo, sí, los, es. Intereses son, los intereses son los que priman vamos a